Echeverria doktorea eh nutrizioan eta elikadura osasungarrian eh, doktorea da eta Baskulinia Center, bueno, vasculina Centerren baitan BCT Innovationeko eh, ikerlaria eta bueno, ba tranzizioa sari garela, sanitarioaren inguruan berak eh, elikadurak eta elikadura asun daukan garrantzia eh, aipatuko dugu hay eh, pato zenbait transizio, sin ver transición, no es que transición ya es justo a que se es dira izango. ni que usted transición es justo a que es dira la, eh, la transición izango. Eta, eta bueno, on, pertsonen ongizatea, quizá tea, ni que usted contuta en arturo recóblemente usted acordada la transición y eta está un quizá tean va salen salir a ver zure un chui satea que papelac es Bueno, una angustia hoy buenos días a todos y todas hoy vengo a hablaros sobre la transición sociosanitaria y concretamente de los retos y las experiencias en el ámbito de la alimentación saludable y el envejecimiento activo es un como sabéis, eh, la humanidad se desenvuelve en un contexto global caracterizado por su rápido y continuo cambio. A ello se le suma el hecho de que hoy, más que en cualquier otro momento de la historia, las decisiones que se toman en una parte del planeta tienen la capacidad de influir en la vida de las personas que se encuentran en el lado opuesto del planeta. Este escenario genera un ambiente en el que al interés natural del ser humano por conocer el futuro, se le contrapone la incertidumbre de un mundo que cada vez es más complejo. Vale. Eh, a pesar de ello, el mundo de las próximas décadas no es totalmente incierto. Si bien no puede saberse todo acerca de ese mundo que nos viene, sí es posible tener una idea de lo que podría suceder. De hecho, hoy sabemos. Bye. De hecho, hoy sabemos que la población mundial está experimentando un proceso de gran cambio, tanto en su estructura como en su dinámica. En 1960, la población mundial era de 3.000 millones de personas. En 2030, esta población va a superar los 8.000 millones de personas. Por lo tanto, ¿qué implicaciones puede tener para Euskadi un escenario demográfico hacia el 2050 en el que se espera que la población mundial pueda llegar a alcanzar prácticamente los 10.000 millones de personas. ¿Cómo gestionar este escenario? Bueno, esto que comento es una, uno de los desafíos de la transición demográfica y social que se nos presenta. Y al igual que el crecimiento de la población es un hecho de gran relevancia, también lo es su proceso de envejecimiento. Se prevé que en 2050 una de cada seis personas tendrá más de 65 años y en Europa estos datos pueden ser de una de cada cuatro personas. Es más, el número de personas octogenarias eh, se prevé que se triplique, pasando de ser de 143 millones en 2019 a prácticamente 426 millones en 2050. Esta es una de las megatendencias que puede tener implicaciones claras en Euskadi, donde el envejecimiento de la población es una realidad, que, contando que tan solo tenemos ocho menores de 20 años por cada 10 mayores de 65 años. Sin embargo, el envejecimiento de la población también nos ofrece unas oportunidades. Nos ofrece la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo, de fomentar la equidad social, de aumentar la prosperidad en las denominadas economía plateada y asistencial. Como sabéis, en Euskadi se han marcado tres transiciones dentro del RIS3. Una de ellas es la transición social y sanitaria que persigue conseguir un país inclusivo atendiendo a diferentes aspectos, entre ellas el envejecimiento saludable. Aquí en Guipúzcoa, a través de la estrategia de InBerry, también se trata de fomentar el envejecimiento saludable, haciendo frente a estos retos demográficos, a esta transformación demográfica que se nos presenta. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de envejecimiento activo y saludable? me gustaría trasladaros algunas ideas que se recogen en el libro verde sobre el envejecimiento, publicado por la Comisión Europea. En primer lugar, cuando hablamos de envejecimiento activo y saludable, nos referimos a fomentar estilos de vida saludables. Fomentar estilos de vida saludables que incluyen nuestros patrones de consumo y también nuestra actividad física y social. En segundo lugar, el envejecimiento activo y saludable es una elección, es una responsabilidad personal, pero tenemos que tener en cuenta que depende en gran medida del entorno donde la persona viva, trabaje y socialice. En tercer lugar, el envejecimiento activo y saludable puede ser una realidad para todos y todas, pero tenemos que dejar de ver este envejecimiento como la mera ausencia de enfermedad e ir fomentando la capacidad funcional de las personas. En cuarto lugar, los sistemas de salud deben avanzar hacia una atención integral que se centre en la persona. Y en quinto lugar, la innovación médica, científica, tecnológica, deben impulsar un mercado de productos y servicios que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de salud y asistencia social. Esto que he expresado pues está relacionado con la sociedad 5.0, un concepto que hace referencia a una sociedad futura que se aspira a construir, haciendo frente a los retos sociales y económicos que se nos presentan, haciendo el máximo uso de la tecnología en beneficio de la ciudadanía. Pero si esta es la sociedad a la que aspiramos, ¿en este recorrido hacia dónde nos estamos dirigiendo en términos de alimentación y salud? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el significado de salud y bienestar ha evolucionado con los años. Hoy en día, al hablar de lo saludable, no nos estamos refiriendo únicamente a la ausencia de enfermedad. En su lugar, alcanzar la salud contempla un estado holístico con diferentes dimensiones que van desde la salud física a la salud emocional y a la salud social. Por lo tanto, se está dando un cambio de paradigma de la relación que existe entre alimentarnos para alcanzar la salud a alimentarnos para alcanzar nuestro bienestar. Y en este sentido, desde el punto de vista del consumidor, eh, aunque la salud va a ser siempre un vector que promueva la elección de alimentos saludables, el, el, el seguir hábitos alimentarios saludables, en toda estrategia de promoción de la salud, como puede ser eh, la promoción de un envejecimiento saludable, debemos de tener también en cuenta otros aspectos que se relacionan con el disfrute, el placer, o la comodidad del momento de comer. Y es aquí donde la gastronomía, desde una visión 360, nos ofrece la oportunidad de trabajar por alcanzar la salud y el bienestar, pero desde una perspectiva que sea también sensorialmente atractiva. Desde Bass Culinary Center y concretamente desde el área de salud de su centro tecnológico, trabajamos impulsando y participando en proyectos, que tratan de bueno, promover esa salud y bienestar durante los años que vivimos. Y esto lo hacemos trabajando desde dos vertientes que son complementarias. Por un lado, eh, con el desarrollo de nuevos productos de alto valor gastronómico que estén adaptados a la población senior. Y por otro lado, en la, participando en la consecución de proyectos de I+.D., que pueden dar lugar a servicios avanzados que están enfocados en la prevención de enfermedades crónicas y en la promoción de la salud. Si nos centramos en, en la primera vertiente, desarrollo de productos de alto valor gastronómico, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las necesidades nutricionales, las preferencias de este segmento de población. A nivel estatal, un estudio que se llevó a cabo con 22.000 personas mayores de 65 años identificó que el 4% de esta población sufre de desnutrición y que el 25% está en riesgo de sufrir desnutrición. Otro de los grandes problemas que se han identificado también es la deshidratación. Así, uno de los proyectos que llevamos a cabo fue Adinduak Alimentación, que tenía como objetivo identificar las necesidades alimentarias de la población senior aquí en Guipúzcoa. ¿Con qué fin? Pues Con el objetivo de desarrollar herramientas que nos permitieran identificar sus preferencias alimentarias, sus hábitos alimentarios y relacionar estos con los cambios fisiológicos que se dan en esta etapa de la vida. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con la Universidad del País Vasco y en colaboración también con el grupo residencial Aitameni. Lo primero que realizamos fueron unos grupos focales con personas mayores de 60 años residentes en diferentes residencias de Guipúzcoa. Realizamos también entrevistas con profesionales sanitarios, auxiliares, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas, y de todo ello identificamos los aspectos más importantes en cuanto a estos tres elementos que mencionaba, las preferencias alimentarias, los hábitos alimentarios y las patologías más comunes que se dan en esta etapa de la vida. De ahí diseñamos y desarrollamos una encuesta que fue compartida y completada, así como validada por 658 personas de Guipúzcoa y fuera de Guipúzcoa. Y lo que los resultados mostraron fue que este segmento de población se puede clasificar en tres grupos de acción concretos. Un primer grupo que se caracterizaría por aquellas personas que no están preocupadas por su alimentación ni tampoco tienen problemas de salud. Un segundo grupo que serían personas que invierten más dinero en la compra de alimentos y declaran tener información de calidad en cuanto a alimentación y salud y tampoco sufren de problemas de salud. Y un tercer grupo que presentaría hábitos saludables pero estos hábitos se relacionan a que sufren algún tipo de patología. ¿Este tipo de herramientas para qué nos sirven? Bueno, teniendo en cuenta que este segmento de población es muy heterogéneo, nos serviría para estratificar en pequeños grupos que nos permitan ofrecer soluciones más personalizadas. Y entre estas soluciones no tener en cuenta eh, únicamente aspectos de salud como pueden ser eh, problemas de disfagia, de deglución que puedan sufrir estas personas, sino también aspectos importantes relacionados con la experiencia del comer. Otro de los proyectos que llevamos a cabo fue eh, este proyecto ur for seniors que eh, bueno, eh, estaba dirigido a, a dar respuesta a otro de los grandes problemas que se da en esta etapa de la vida, que es la deshidratación. En este caso, nuestro objetivo fue desarrollar novedosas alternativas que organoléptica y nutricionalmente estuvieran adaptadas a esta población eh, senior para, bueno, pues para ofrecerlos como opciones de, de hidratación. En este proyecto se llevó a cabo una primera fase, un, un exploratorio de consumidores previo al desarrollo técnico del proyecto para identificar aquellas características de las que deberíamos de dotar a esos futuros desarrollos. En este caso se identificaron tres clusters de preferencia en función de la aceptación que presentaban los diferentes grupos de alimentos en este segmento de población analizamos la frecuencia de consumo de estos grupos de alimentos y por lo tanto seleccionamos aquellos grupos de alimentos que tenían una mayor frecuencia de consumo, prácticamente diaria, y que presentaban una mayor aceptación en estos tres grupos. Eh, algunos ejemplos eran aguas, zumos, infusiones, sopas, cremas, leche o café. De ahí y siguiendo la metodología de desarrollo de, de producto, los chefs realizaron diferentes sesiones de ideación y se desarrollaron diferentes prototipos, prototipos con base láctea, otros seis prototipos a base de frutas y verduras y seis prototipos de postres saludables. Estos prototipos fueron validados a nivel industrial eh, en las instalaciones de Ausolan y también a nivel nutricional y sensorial realizando catas con los mayores de 65 años residentes en residencias de Aitameni. Otro de los proyectos eh, los que recientemente hemos trabajado es este proyecto Insegnior que tiene como objetivo el desarrollo de productos adaptados a la población senior, pero en este caso haciendo uso de una nueva fuente de proteína, la de insecto, concretamente de la especie Tenebrio molitor. Se optó por el desarrollo de, de este producto porque otro de los grandes problemas que se dan en esta, en esta etapa de la vida es la malnutrición proteica y eh, sabemos que la proteína de insecto es una proteína de alta calidad, contiene todos los aminoácidos esenciales, incluso se compara con la proteína de origen animal. Así, en este proyecto, eh, liderado también por la empresa Uzzolan y realizado en colaboración con la empresa Insect Label y el centro tecnológico Leartiker, se llevó a cabo un exploratorio de consumidores que eh, lo que mostró fue que el 90% de los encuestados tenían una buena disposición a probar nuevos productos, únicamente había un 88% de personas que eran neofóbicas, el 70% declaraba dar importancia a lo saludable que son los alimentos que consumen, mientras que el 30% declaró no dar ningún tipo de importancia a este aspecto, y eh, se observó que el, la matriz o el tipo de productos en los que verían eh, posible introducir este, este ingrediente, los insectos, serían aquellos productos eh, realizados a base de harinas, porque generalmente en la industria alimentaria los insectos se han introducido en este tipo de productos. Sin embargo, también se identificaron otra serie de matrices donde potencialmente podríamos introducir los insectos y estos fueron eh, procesados cárnicos como hamburguesas, salchichas y albóndigas. En este sentido, desarrollamos prototipos de análogos cárnicos a base de soja texturizada, arroz, alubias y remolacha que contenían un 5% de harina de insecto Tenebrio Molitor. También desarrollamos otros prototipos, en este caso líquidos y semisólidos para aquellas personas que pudieran tener algún problema de, de glución o de masticación eh, y que en este caso, en, en vez de contener harina de insecto, eh, añadimos la fibra de insecto. Algunos ejemplos son la sopa de ajo blanco, el smoothie de calabaza, la sopa de hongos, un humus de alubias, un salmorejo a base de fruta, y una sopa de cebolla. Una vez desarrollados los prototipos, se llevó a cabo un testeo en las instalaciones de Baskulinary Center, principalmente para identificar mejoras a nivel organoléptico. Y también llevamos a cabo otro testeo en las instalaciones de Ausolan, eh, concretamente para analizar, en este caso, el comportamiento de las hamburguesas desarrolladas en su cadena de frío o en línea de frío. Como mencionaba, la segunda vertiente sobre la que trabajamos es en la consecución de proyectos de I.D., que están enfocados a la, a la prevención de enfermedades crónicas y a la promoción de la salud, a través de lo que denominamos la gastronomía saludable. En este sentido, eh, sabemos que el envejecimiento de la población, la longevidad, nos abre oportunidades, pero que estas oportunidades. Eh, dependen en gran medida de que este envejecimiento sea activo y saludable. Y hoy sabemos que esta transformación demográfica eh, que vivimos ¿no? se prevé que, mm, se que está asociada a una alta carga de morbilidad debido al aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, cáncer, obesidad, entre otras muchas. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte a nivel global y representan el mayor porcentaje de gasto eh, en la atención médica. De hecho, estas proyecciones son tal que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró este aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como, eh, bueno, pues, una epidemia global y un, y, y un aspecto prioritario a abordar desde, bueno, desde múltiples, realizando múltiples acciones, entre ellas, por ejemplo, declarar esta década como la década del envejecimiento saludable 2020-2030. Los estudios de la carga mundial de la enfermedad publicados en 2019 apuntan a que una de cada cinco muertes prematuras que se dan a nivel global se asocian a factores dietéticos poco saludables. Significa que 11 millones de muertes que se produjeron en 2017 se asociaron a una alimentación poco saludable. Por lo tanto, estos datos Urgen o, o lo que nos indican es que urge actuar a este nivel, fomentando estilos de vida saludables y, en concreto, lo que hoy hablamos, una alimentación saludable. Uno de los proyectos que hemos desarrollado en esta línea es Sucalmená, que procede de la palabra Sucaldatú, cocinar y Almená, capacidad, en la que el objetivo fue desarrollar un programa de intervención culinaria con pacientes que sufren de diabetes mellitus tipo 2, para investigar el potencial efecto beneficioso en su salud y también el, cómo este programa podría mejorar el empoderamiento de estas personas en la cocina. ¿Por qué nos interesaba mejorar el empoderamiento de estas personas en la cocina? Porque eh, bueno, se, puede ser una de las estrategias que ayude no solamente a mejorar los hábitos alimentarios, sino que también nos ayude a que estos perduren durante más tiempo. Durante esta, este programa de intervención, los participantes recibieron sesiones tanto nutricionales como sesiones de cocina. Recibieron una guía de cómo seguir con recomendaciones de cómo seguir un patrón de alimentación saludable basada en la dieta mediterránea. Se les proporcionó eh, material audiovisual con videorecetas en los que, por ejemplo, aprendían a cómo estructurar y preparar una despensa saludable, a cómo preparar un menú equilibrado y saludable basado en el plato para comer saludable de Harvard, entre otros aspectos. A continuación, os voy a mostrar un breve ejemplo que bueno, eh, se les mostraba, en este caso, eh, antes del... De, de las videorecetas en las que aprenderían a, a preparar esos menús en base a las proporciones de Harvard. It's difficult to understand how you can eat healthily. A healthy dish is an excellent way of um, making this process more visual and intuitive. It's very simple. Half of the ingredients need to be vegetables. And the rest is divided into two groups, proteins and carbohydrates. That combined with um, some other ingredients, um, very interesting. Bueno, eh, aunque la intervención fue corta en el tiempo observamos diferencias y mejoras significativas en parámetros de salud, también en la adherencia a la dieta mediterránea, así como en la percepción que estas personas tenían en cuanto a su eh, bueno, confianza y la capacidad que sentían en la cocina. Otro de los proyectos eh, importantes en los que estamos actualmente trabajando es el proyecto CITA eh, Este proyecto tiene como objetivo o, ...o lo que persigue es estudiar la eficacia de una intervención multimodal sobre factores de riesgo y estilos de vida para la prevención del deterioro cognitivo. Como sabéis, la alimentación es uno de los factores que influye en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer, la demencia... Y tal y como indica la Comisión de Lancet, uno de los órganos científicos más importantes a nivel global, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para actuar en la prevención de la demencia. Hoy sabemos que existen 12 factores de riesgo modificables y que si actuamos sobre ellos, un 40% de los casos de demencia podrían prevenirse, es decir, que una de cada tres casos se pueden prevenir. En este sentido... Eh, estamos participando en este proyecto liderado por la Fundación Cit Alzheimer en el que bueno, los participantes mayores de 65 años de Guipúzcoa participarán en esta intervención multimodal. Lo que significa es que van a recibir una intervención de ejercicio físico, una intervención socioemocional, una intervención cognitiva, una intervención nutricional culinaria y van a tener un control de los factores de riesgo vascular a lo largo de los dos años que dura el estudio. A continuación os incluyo el código QR para que bueno, si conocéis personas que pudieran estar interesadas en participar en un estudio de este estilo, os lleva a la página de registro donde bueno, se pueden registrar y eh, nos pondríamos en contacto con ellos para darles todo detalle acerca del estudio. Nuestro objetivo es llegar a mil participantes residentes de, en Guipúzcoa. Y con esto finalizo mi presentación en la que, bueno, he intentado trasladar tres ideas fuerza. Por un lado, la realidad innegable que engloba salud, alimentación y envejecimiento. Por otro lado, que en Vasculinary Center estamos trabajando, participando, impulsando proyectos que tienen como objetivo generar valor añadido para en, la en la promoción de este envejecimiento saludable. Y en tercer lugar, que os invitamos a participar en este recorrido a través de proyectos conjuntos que esperamos que el nuevo edificio GOE, en el que trabajaremos, eh, nos ayude a profundizar y a ampliar aún más. Milla Esquerzuena Retagatic, muchas gracias por vuestra Espera, es que es que regas como sueñes, va hasta aquí, salanzarí, calderaí, quedó valevo, para un minuto os cao. ¿Algún dónde noreí? Muy es querosúne, siempre me me encanta escucharte. Yo vengo del mundo sanitario, soy neuróloga, veo pacientes y más que una pregunta tengo un comentario. Cuando te escucho y escucho todas las charlas muy centradas en envejecimiento, tengo la impresión de que corremos el riesgo de asimilar enfermedad con edad o con envejecimiento. Cuando ponemos el foco en esto, ¿no? parece que estamos hablando de que solo es importante cuidarnos en este sentido a partir de cierta edad. ¿no? Como si los jóvenes o más jóvenes estuviéramos… ya sé que es simplificar mucho y que no es lo que queremos decir, ¿no? pero a veces… Tengo la impresión desde la consulta y de ver pacientes que nos parece que la juventud nos protege de todo ¿no? y estamos eh, poco sensibilizados eh, con respecto a esto de la alimentación, por ejemplo, hasta que somos muy mayores o hasta que estamos muy enfermos. ¿no? Y la enfermedad de hoy empieza a cuajar hace muchos años y, y cuidarnos en este sentido es bueno desde que nacemos. ¿no? Eh, creo que cada vez hablamos más de dieta cuando no somos mayores, pero eh, con un objetivo más estético de rendimiento deportivo que de, de preservar salud. Y eso que has dicho para demencia es extensible para un montón de enfermedades. Desde el ictus, que es lo que yo hago, pues calculamos que podríamos ahorrarnos 9 de cada 10 pacientes con ictus si comiéramos bien, si no fumáramos, si no bebiéramos… Y estoy contando todo esto porque creo que hay que empezar por algún sitio, está muy bien poner el target en senior y en poblaciones de paciente, pero creo que tenemos que hacer una labor educativa, poblacional, que empiece desde las escuelas, para que todos seamos conscientes de que envejecer empieza el día que nacemos y de que comer bien, eh, pues hay que hacerlo desde muy pequeños, ¿no? Y cuando los médicos decimos eh, tienes que quitarte esto, tienes que esto es lo que te conviene, deberíamos no vivirlo como una restricción, que es lo que hacemos, me han prohibido, me han quitado, eh, sino como lo que es, que es una recomendación de lo que nos va bien. ¿no? Eso era. Pues totalmente de acuerdo con tu comentario. La verdad que... Eh, hay que empezar a actuar desde mucho antes, no llegar a los 80, 70 años y eh, cambiar los hábitos, que es muy complicado, sino que tratar de educar desde la infancia para que esos hábitos pues, mm, bueno, nos acompañen a lo largo del tiempo y, y eh, estemos enfocándonos realmente en lo que es la prevención, ¿no? desde una actitud proactiva para, para evitar el desarrollo de, de las enfermedades, por lo tanto, sí, eh, creo que la palabra ahí es prevención y que esto significa que hay que iniciar mucho antes, eh, pues el abordaje o bueno, eh, esa educación que comentabas. Sí. Vale, es que Caldera y es, es que